Hola gente y bienvenidos a otro episodio sobre Flutter. En el capítulo de hoy vamos a estar armando parte de una aplicación de Delivery que nos va a permitir buscar el recorrido entre dos direcciones y dibujarlo sobre un Google Maps. Para darle un poco de, de sentido a la aplicación que se va a llamar Fasti Delivery para competir con otras economías de plataforma, vamos a empezar en una pantalla que nos presentaría a nosotros como repartidor la opción de aceptar un viaje desde una ubicación, que en este caso es una pizzería, hasta una casa ficticia que queda en la calle Roca 123. La idea es que cuando el repartidor presione aceptar viaje, se nos abra una nueva pantalla donde se le presente el Google Maps con los markers de dónde están las dos ubicaciones y le recomiende por qué camino ir de un punto hacia el otro. Vamos a ver que en Flutter es relativamente simple hacer esto, no es que en otras plataformas sea difícil, pero siempre hubo un mito alrededor de Google Maps, ya que por un tiempo no había ningún plugin oficial. Para trabajar, nosotros vamos a estar utilizando el plugin oficial, que si bien es un developer preview, que significa que no es la versión definitiva, es una versión que está bastante estable, que me ha resultado bastante cómoda de usar, y que no me ha traído grandes problemas. Cabe destacar que el uso de Google Maps no es gratuito, aunque tiene un límite de crédito bastante ante, alto antes de tener que empezar a pagar. Por eso que si van a hacer una aplicación comercial que tenga que incluir Google Maps, traten de estimar en base a la documentación que les da Google Maps cuánto puede llegar a costarle por mes el uso de este servicio. Para hacer aplicaciones de prueba, prototipos que van a usar una o dos personas un rato por día, eh, el límite es bastante alto y no van a tener ningún problema para utilizarlos porque no van a tener ningún costo. Eso sí, para poder utilizarlos sí o sí van a tener que crear una página de billing, es decir, de información de pago, seguramente tengan que poner algún número de tarjeta de crédito, pero no van a poder escapar de eso si quieren usar Google Maps. Y eso vale para cualquier plataforma, no solamente para Flutter. Vamos a empezar instalando este plugin de Google Maps en nuestro PubSpec YAML. Una vez copiado, hacemos un get para que se baje y se instalen las dependencias. A partir de ahí, vamos a crear una nueva pantalla que se llame DeliveryScript. Esto va a ser un widget de tipo Stateful y vamos a ver un poco en la documentación cómo se debería crear el mapa. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un setup en la plataforma en la que vayamos a, tra a trabajar, sea tan Android, iOS o ambas, porque tenemos que configurar ciertas cosas para que Google Maps nos funcione. Lo primero que tenemos que hacer yo lo voy a hacer para Android, pero para iOS están todas las instrucciones acá. Es un poquito más complejo, pero funciona igual. Lo que yo voy a hacer es primero agregar esta línea en el Android Manifest, como nos pide la documentación. Abrimos la carpeta Android App Source Main y dentro de esa está el Android Manifest. Acá dentro de lo que es Application pegamos ese valor y vean que acá nos dice que tenemos que poner nuestra Key de Google Maps. Para obtener la Key de Google Maps, tenemos que abrir este enlace que es de Cloud Platform para Google Maps. Presionamos el botón Get Started y nos va a hacer la pregunta básica de qué servicios queremos poder acceder. Y son básicamente tres los que podemos usar. Google Maps, obviamente lo queremos para poder mostrar el mapa. Roads es la API que nos va a permitir decirle quiero buscar un camino desde el punto A al punto B. Eso es lo que suele hacer Google Maps cuando... la aplicación de Google Maps cuando nosotros buscamos cómo llegar a un cierto lugar. Y en esa información que viene, no solamente vienen las calles, información de tráfico, sino que también vienen las líneas para dibujar arriba de Google Maps. Y si quisiéramos hacer algo un poco más complejo, como por ejemplo poder buscar lo locales de comida o direcciones, podríamos usar Google Places. Yo en este caso no lo voy a usar, voy a usar solamente Maps y Roads. Lo siguiente es seleccionar el proyecto en el que vamos a trabajar. En este caso podemos elegir un proyecto que ya tengamos de demo o crear uno nuevo. Yo voy a seleccionar uno que tengo por una cuestión de comodidad y a partir de ahí Google va a hacer el setup necesario para que las APIs de Maps y de dirección funcionen. Acá es donde me va a preguntar cómo quiero hacer el setup de la parte de facturación y en mi caso como yo ya tengo configurada la parte de Billing automáticamente la va a tomar de mi cuenta y me va a habilitar los servicios de Google Plataforma una vez que llego al final voy a llegar a esta pantalla donde me dice cuál es mi API Key la cual yo puedo copiar y pegar en mi proyecto muy importante es esto de aumentar la seguridad para restringir quién puede usar este Key eso se puede restringir si es para web por dominio si es para aplicaciones Android por el nombre de la aplicación por la firma de la APK, etc. Es muy importante que lo hagan porque si yo no protejo este key y alguien lo, lo obtiene puede utilizar su cuenta de Google Maps gratuitamente y el costo lo van a pagar ustedes así que eso yo lo voy a configurar offline pero sepan que lo tienen que configurar si no saben cómo hay algunos tutoriales en internet que les dice volvemos a nuestra aplicación pegamos nuestro API Key, tengan cuidado que a veces la copia con algunos espacios de más en nuestro manifest y ya con eso queda configurado la metadata para usar Google Maps. A partir de ahí ya podemos usar sin ningún problema el widget de Google Maps que se llama Google Map vamos entonces a decir que nuestra pantalla tiene un Google Map, este Google Map requiere que pongamos una Initial Camera Position, sí o sí, que es de tipo Camera Position y este Camera Position tiene un target, es una latitud longitud, vamos a empezar con 00 y también podemos pasarle un zoom por default. Para que el ejemplo tenga sentido, vamos solamente por una cuestión de velocidad, mostrar directamente la pantalla de delivery, después la vamos a agregar el botón y vamos a reiniciar nuestra aplicación. Detenemos la aplicación porque tenemos que recompilar desde cero ya que hicimos cambios en el manifest y ahí como pueden ver tenemos nuestro Google Map que obviamente está en cualquier lugar pero pueden ver que tenemos los países y el mar. Ahí está Argentina y Uruguay. Como pueden ver, agregarlo a priori es súper sencillo. Vamos a simular que en algún momento nos van a pasar dos direcciones. Esas direcciones en realidad no las van a pasar como si fueran puntos de coordenadas, latitud y longitud, Y vamos a decirle al mapa que empiece en la posición desde donde va a salir el reparto. Reiniciamos porque cambiamos el widget principal y vemos que ahí la aplicación ya está situada sobre General Fernández Oro, que es la ciudad donde vamos a hacer la prueba. Si yo hago un zoom un poco más agresivo, el punto que estaríamos viendo está aproximadamente cerca, ahí cerca de esa rotonda, entonces lo primero que me interesaría a mí es agregar marcadores con las direcciones. Si entramos a ver este objeto de Google Maps tiene varios atributos, tiene un callback que se llama OnMapCreated, que nos sirve para obtener el map controller El map MapController no, nos va a servir después para mover la cámara. Podemos decirle si queremos que muestre el compás, que es, se muestra por algún lugar de acá arriba. Si queremos que tenga toolbar, qué tipo de mapa queremos, si queremos normal, el híbrido, etc. Si queremos que haya alguna restricción en el tema del zoom si queremos que el My Location esté en el My Location es el botoncito que cuando, apretemos, que cuando apretamos nos centra en donde dice el celular que está en la posición de GPS y además nos pone el, boton, el puntito azul para seguirnos, tiene algunos paddings y tiene estos atributos de markers, polígonos y polilíneas, círculos que nos sirven para poner overlays arriba del mapa con diferentes informaciones. Después tiene algunos callbacks sobre si presionamos sobre el mapa o si la cámara se mueve. Para setar markers entonces simplemente tenemos que asignar un set de markers y este set, esto va a devolver un set de markers. Marker singular. Vamos a empezar creando un set y a este vamos a agregarle un marker que tiene los siguientes atributos. Un marker tiene una transparencia, puede tener un anchor, es la posición relativa a donde queremos que se apoye el marker. En este caso está diciendo que se centre horizontalmente y a, abajo de todo. Sí, eso nos sirve para cuando tenemos un icono customizado poder acomodarlo bien. Podemos decirle si lo podemos mover, cuál es el icono, qué información se va a desplegar cuando apretamos, en qué posición está, qué rotaciones tiene, cuál es el índice por si hay si hay uno delante de otro. Vamos a ver si alguien lo, lo apretó o si, o si lo movió. ¿sí? Vamos a ver un montón de cosas sobre los markers. Lo primero que nos va a interesar a nosotros es decir cuál es la posición del marker y no mucho más por ahora. Lo otro que vamos a necesitar, me parece que por eso es, cuenta, es el marker ID, que tiene que ser un identificador único para identificar a este marcador. Ahora sí, como pueden ver, apareció el marcador y si yo le hago clic, no hace nada todavía. Vamos a meter este google map dentro de un scaffold para que esté un poco más cómodo y vamos a utilizar una app bar para que quede mejor nuestra pantalla. Sí, como pueden ver el google map es un widget map por lo tanto lo puedo acomodar donde quiero y de hecho le puedo hacer cosas locas. Creo que puedo rotarlo. Vamos a probar. Sí, como pueden ver roté el mapa a 90 grados con simplemente meterlo dentro de otro widget. Por lo tanto es bastante flexible lo que podemos hacer en Flutter con Google Maps, vamos a sacar la rotación y vamos a crear otro marker que sea el punto de destino, así podemos ver desde dónde está dónde nos queremos mover. Ahí vemos cómo tenemos el origen acá abajo y el destino ahí arriba. Como les decía, si quiero crear el marker puede también tener una info, y esta info tiene un título, tiene un texto adicional, y puede ser cliqueable vamos a simplemente ponerle el title, con el nombre del lugar y en el otro caso vamos a ponerle la dirección de donde es la casa donde se entrega el producto vamos nuevamente y ahora cuando cliqueo sobre alguno de los elementos me aparece el cartelito con el nombre para saber cuál es la dirección exacta como pueden ver cuando empieza la aplicación tengo un zoom por default supongamos que yo esté Zoom hubiese puesto que es un 12 porque todavía no sé cuáles son las direcciones y eso puede hacer que ver el origen y el destino en la misma pantalla sea un poco complicado por lo tanto lo que nos gustaría hacer es buscar cuál es el nivel de zoom óptimo para que entren los dos marcadores en la pantalla y se autoajuste el, el zoom de la pantalla para hacer eso primero vamos a necesitar saber que el mapa se creó por lo tanto vamos a crear una función que nos permita saber eso y ya que estamos vamos a guardarnos la referencia a este controller por si la necesitamos después y luego vamos a llamar un a un mensaje que se llame CenterView este mensaje de es CenterView vamos a decir que es de tipo asíncrono porque antes de centrar vamos a tener que asegurarnos de que la vista está totalmente dibujada. ¿Por qué? Porque entre que nosotros recibimos este onMapCreate y el mapa efectivamente está listo para dibujarse, puede llegar a haber algunas diferencias de tiempo y si no tenemos cuidado podemos recibir algún error en la consola y las cosas no funcionan como debería. Para esperar eso podemos simplemente llamar al mensaje getVisibilityRegion que como ven devuelve un future. Entonces podemos hacer una wait. Y una vez que esa vis región visible se puede resolver, significa que el mapa está dibujado. Para poder ajustar el mapa automáticamente, este map controller tiene estos mensajes de, de mover cámara o animar cámara que reciben un objeto de camera update. La única diferencia es que el mover lo hace instantáneo y el animate lo hace con una transición un poco más bonita. Por eso vamos a elegir eso. Lo que tenemos que definir es cuál es el camera update que le vamos a mandar, y para eso tenemos la clase Camera Update. Y tiene diferentes constructores. Una opción es seteando una posición con, el, con un camera position. Otra sería darle una longitud y latitud específica para que se mueva ahí. Otra es darle un recuadro de latitudes y longitudes y decirle que queremos mostrar todo ese área. Y otra es decirle una ubicación y un zoom. La que nosotros vamos a querer es esta, que nos permite decirle dos puntos y... Que, yo, que la animación haga que esos dos puntos sean visibles. Vamos a decirle un Bounce y vamos a decirle que utilice 50 píxeles de padding para que quede un lugar más hacia afuera. Entonces este Bounce, dijimos que es de tipo plat bounce y si miramos este constructor recibe dos parámetros, uno que se llama Southwest y otro Northwest. Southwest sería el punto más al sur y al oeste de, nuestro, de nuestra región y north, Northeast sería el más al norte y al este. Es decir, que queremos pasar el punto de abajo a la izquierda y de arriba a la derecha. Estos puntos los vamos a tener que calcular, por lo tanto, vamos a definir una variable que se llame left. Le llamo left, right, top, bottom, por una cuestión de que es más fácil que es East, North and South. Nuestro punto de la izquierda va a ser el mínimo entre el punto inicial, la latitud inicial y el punto final, la, la latitud final, este min viene de la librería de math, ¿sí? es decir, el punto de la izquierda va a ser el que la latitud del que esté más a la izquierda, como pueden ver en este caso el que está más a la izquierda era el punto de tu, es decir, a dónde queremos ir, por lo tanto siempre lo tenemos que calcular, no nos podemos confiar porque si no la librería no funciona, por lo tanto si a la izquierda es el mínimo significa que la derecha va a ser el máximo asimismo el punto de arriba el top va a ser con la longitud en vez de con la latitud y esta vez la longitud crece hacia el norte por lo tanto el top va a ser el máximo y las longitudes del hemisferio sur son negativas por lo tanto vamos a ir por el mínimo para encontrar el punto de abajo y con eso ya tengo mis puntos para poder definir quién es el Southwest, el que está dijimos a la izquierda y abajo y el Northeast dijimos que era el que estaba a la derecha y arriba. Ya con eso tenemos hecho todo nuestro código para centrar una vista, por lo tanto para repasar esperamos a que el mapa esté listo, calculamos los cuatro puntos cardinales, las cuatro coordenadas que nos definen los dos corners el de abajo a la izquierda y el de arriba a la derecha. Y luego generamos un camera, un camera update y le decimos al controller que anime la cámara. Vamos a ver cómo queda eso cuando inicia la aplicación. Y ahí pueden ver que se hizo un zoom para asegurar que las dos posiciones estén dentro de la pantalla. Si yo me muevo al cualquier otro lado, no tengo forma de volver. Por lo tanto, acá podríamos agregar un botón flotante que tenga un icono de zoom y en Don Press vamos a llamar al Center View, así cuando presiono este botón nuevamente el Google Map me va a centrar la vista entre los dos marcadores para volver a ver el camino que vamos a tener que seguir. Ahora que ya tenemos nuestros markers en posición, tenemos nuestro mapa y lo podemos centrar, vamos a tratar de lograr de obtener un camino para ir del punto A hasta el punto B y poder dibujarlo sobre el Google Map. Para hacer eso vamos a usar este plugin que se llama Google Map Web Services, que como pueden ver soporta la, las API de geocoding, de places casi todas, las de direction y las de Time zone y es muy fácil de usar. El único problemita que tiene es que tiene nombres de clases repetidos con lo que es la API de Google Map, pero eso vamos a ver que es muy fácil de solucionar. Vamos a empezar instalando, abrimos nuestro PubSpec. agregamos la dependencia y damos packages get. Una vez que agregamos eso, vamos a agregar otra dependencia que va a ser provider para poder separar la lógica de la interfaz. Nuevamente copiamos, pegamos y packages get. Vamos a crear una nueva clase que se llame directionsProvider y vamos a decir que es un changeNotifier dentro de de esta clase vamos a empezar importando nuestro web service directions que es la API que vamos a utilizar para buscar direcciones para buscar recorridos directions no es de dirección sino de direccionamiento digamos acá podemos ver que tenemos una clase que se llama google map directions y esto recibe un API key y acá tenemos que pegar el mismo valor que habíamos pegado en nuestra aplicación de android luego vamos a definir que tenemos una un set privado que tiene nuestras polylines, una polylines es una línea de muchos polígonos, o sea es un polígono de líneas y vamos a decir que se llama rows y vamos a decir que es un set vacío para empezar. Luego vamos a definir que tenemos un getter que se llama currentRow, que es un getter y que el valor va a ser igual al, al de nuestra variable Route. Y por último vamos a definir que tenemos una función que se llama, que se llama find detections que va desde from hasta to. Y acá pasó a lo extraño, como pueden ver me apareció este 0 porque automáticamente Android Studio asumió que yo quería trabajar con el lat lng que está dentro de este paquete y hay clases en este paquete que se llaman igual a las de este paquete. De hecho, si yo me fijo, este polyline es del paquete de Web Service y si vengo a Google Maps yo tengo una clase polyline también definida en Google Maps por lo tanto se chocan los nombres de las clases cuando tenemos este problema que se chocan los imports nosotros podemos ponerle un prefijo a la librería y simplemente utilizar las clases de, ese, de esa librería y no de la otra, ¿Sí? pues yo en este caso quiero devolver un set de las polylines que utiliza Google Maps no del que usa Directions si no, no me va a funcionar. Es un poco rebuscado, pero espero que se haya entendido. El problema es que tenemos la misma clase en dos paquetes diferentes. Este lo vamos a hacer así porque queremos que el trabajo se haga en background. Y ahora en un momento lo vamos a resolver. Antes de eso, lo que nos gustaría tener es definir nuestros providers. Vamos a, ver. Vamos a venir antes del material app. Vamos a poner un Change notifier provider y que tenga un builder que cree nuestro Directions provider importamos nuestro librería día y a partir de ahí ya tenemos inyectado a nuestro provider para utilizarlo donde necesitemos, en nuestra clase lo que vamos a hacer es nuestro Google Map, lo vamos a envolver en un consumer, ese consumer va a consumir un Directions Provider. importamos las clases, estamos con un problemita de escribir hoy y este va a necesitar un método builder que tiene un context, tiene un Direction Provider vamos a llamarle API y tiene un child y lo que queremos que regrese, que retorne es nuestro widget de Google Maps ahora donde me pide las polylines yo puedo decirle que me muestre la current route que es un set de polylines hasta ahí si yo hago un refresh debería haber exactamente la misma aplicación y nada debería haber cambiado. Como pueden ver, tengo mis dos markers, mi Google Map y si muevo el mapa lo puedo volver a centrar. Vamos ahora a hacer la búsqueda de las direcciones. Si agarramos el Direction API, podemos ver que tenemos un método llamado Directions genérico. Tenemos un método que recibe dos Location. Tenemos un método que recibe Address. Es decir, yo le puedo pasar pizzería, lo de cachito y Roca 1, 2, 3, General Fernández Oro. Y en teoría debería primero resolver las direcciones en latitudes y longitudes. Y después buscar el camino mínimo. Eso también puede ser muy útil. Pero la que vamos a usar nosotros es la de locations. Origin y destination tiene que ser locations. Y yo tengo latitudes y longitudes. Por lo tanto, vamos a definir que origin va a ser una location. Y location va a ser latitud, longitud desde el from. ¿Sí? Location solamente tiene dos, claro, la longitud y la latitud, lo mismo para Destination y esto vamos a hacer un await para esperar que termine. Una vez que termine vamos a imprimir el resultado. Para llamarlo vamos a venir a esta parte donde se creó el mapa y vamos a pedir nuestra API con Consumer of directions provider y sobre este API Vamos a llamar a Find Direction, pero esto es Provider, no es Consumer, vamos a llamar Widget.fromPoint a widget 2 Vamos a venir a la pestaña de Run, vamos a expandir un poco para ir viendo que aparece y reiniciar la aplicación. No se llegó a ver, pero si venimos por acá arriba tengo un objeto de tipo Direction response Vamos a ver de qué se trata ese objeto para entender qué es lo que queremos buscar. Otra cosa, como pueden ver acá, esto recibe un montón de otros parámetros. le puedo pasar el Travel Mode, que puede ser si voy a ir, eh, por ejemplo, manejando en auto, si voy a ir caminando, si voy a ir en bicicleta, sí, vamos a dejarlo en default, después vamos a cambiar a ver cómo cambia el recorrido en base a, a cómo vamos, en qué medio de transporte. Podemos definir waypoints. Waypoints serían puntos en el medio por los que quiero pasar sí o sí. Supongamos que yo quiero llevar la pizza hasta allá. Pero me pidieron que pase primero por el club general Fernández Oro que está acá en el medio. Entonces yo agrego ese punto. Y cuando calcula el recorrido va a tratar de pasar por ahí primero. El alternatives es para preguntar, de, de, definirle si quiero que me dé eh, caminos alternativos vieron que cuando usan Google Maps les dice esta es la vía más rápida pero también puedes ir por acá o por acá, eh, las regiones eso no estoy muy seguro, los modos de tránsito tampoco estoy muy seguro, cuál es el modelo de tráfico que queremos estimar, si queremos que adivine lo mejor posible, que tome que, as, que asuma que es lo peor, que es el más pesimista de todos o es súper optimista que el tráfico está, está liberado, como pueden ver es muy completa la cantidad de información que le podemos dar a al, la al API de, de directions para que nos dé el mejor resultado posible para hacer la ruta entre dos puntos. Lo que me interesa ahora es el direction response y este lo que nos devuelve básicamente es una lista de rutas. ¿sí? En principio nosotros vamos a sumar, asumir que hay una sola ruta, podría haber más de una, como les digo, si le pido alternativas me podría devolver múltiples rutas. Entonces lo primero que me gustaría a mí decir que la ruta que vamos a tomar es la primera ruta disponible. Antes de hacer eso, lo primero que tenemos que preguntarle al resultado, si estuvo todo ok. Si no estuvo ok, no deberíamos hacer nada. Vamos a ir a esa ruta y la ruta lo que tiene son, la traducción sería patas, no sé en este caso qué serían los legs. Eh, en mi experiencia hasta donde encontré, cada ruta me viene con un leg. Hay que leer un poco más la documentación de Directions que la podemos ir a ver. Si vienen a la, a la página de Map Platform en la parte de Directions, acá pueden ver cuál es el JSON que les vendría, acá un ejemplo de cuál es el Bound, el ejemplo de los Legs, vean que los Legs, un Leg tiene una distancia, una duración de viaje aproximadamente en ese en ese camino, tenemos el String de la dirección de donde vamos a caminar y la ubicación de la latitud y longitud la hasta dónde vamos a ir, es decir, tiene, tiene un montón de información que, que nos puede servir las legs, como por, por ejemplo si queremos mostrar en pantalla cuál es los cami el camino en modo texto no solamente en modo gráfico. Eh, no da mucho más, mucho más información, en mis pruebas siempre tengo un solo leg, por lo tanto acá voy a decir que mi leg va a ser la primer leg de todas y esta leg tiene múltiples steps y como vean como pueden ver, step era de guión bajo step y este guión bajo step tiene una ubicación de inicio y una ubicación de destino. Y estas ubicaciones, estas locations, son latitudes y longitudes, que son las que nosotros vamos a usar para dibujar en pantalla. Por lo tanto, lo que vamos a definir, vamos a decir que vamos a tener un nuevo set, que va a ser la nueva ruta. Lo que queremos crear es una polilínea y si vemos, una polilínea tiene un montón de puntos con latitudes y longitudes por lo tanto en realidad necesitamos una sola línea, no hace falta hacer múltiples líneas. Lo que sí tenemos que hacer es convertir nuestros steps en puntos de latitudes y longitud. Vamos a tener una lista de puntos y luego para cada step que tengamos en nuestra lista de steps de esta pierna, o sea de este leg, vamos a generar un objeto latLNG a partir del location.latitude y long. -location y también vamos a agregar el punto donde finaliza este step, es probable que algunos puntos de start location de un punto se coincida con el end location del otro pero en las pruebas que hice no genera ningún problema que esté duplicado por lo tanto no habría problema en hacerlo así, con esto entonces lo que debemos definir ahora es una polyline y acá nuevamente vean que tengo una polyline en el web service directions y una polyline en el maps en el Google Maps, por lo tanto usen la de Google Maps que es la que nosotros queremos y esta polyline tiene varios atributos por un lado tiene los points que son los que acabamos de, de crear tiene un ID, también podemos asignarle un color, por ejemplo un rojito también le podemos decir que queremos un ancho específico y después podemos customizar otras cosas como el Start Cap que es como la forma en que se dibuja la línea en vez de ser un con corte en 90 podríamos decirle que tenga el borde redondeadito. Lo mismo que cuando hace la transición entre dos líneas con diferentes ángulos. Si queremos que lo haga con ángulos rectos o ángulos curvos. En fin, hay un montón de cosas para jugar y customizar nuestra interfaz. Una vez que tenemos nuestra polyline, la, la podemos agregar a nuestro set. Por último, lo que tenemos que hacer es notificar a todos los listeners de este Change Notifier de que nuestros datos cambiaron para que actúen en consecuencia. Esto lo que va a hacer es que nuestro consumer se vuelva a redibujar. Por lo tanto, el Google Map va a recibir el nuevo current route y debería dibujarnos la ruta en pantalla. Vamos a reiniciar la aplicación y ver qué pasa. Ahí está iniciando, hizo la animación, pero no mostró ninguna ruta. Vamos a imprimir algo acá, a ver si está pasando por ahí. Y vamos a mover la llamada, lo vamos a mover al Center View, así la podemos ejecutar on demand cada vez que presionamos el botón flotante, vamos el botón flotante, no parecería estar haciendo nada En buscando direcciones se ejecuta vamos a probar cuál es el error que estamos recibiendo por las dudas, el mensaje de error no es muy útil bien, después de un poco de revisar con cuidado me está devolviendo un status que se llama zero results o sea no encuentra una ruta entre los dos puntos que le estoy dando, significa que algo no está bien con mis puntos porque yo esto lo probé antes de hacerlo y acá cuando vengo al origen me doy cuenta que mi punto de inicio es longitud longitud y debería ser longitud latitud y el destino es longitud latitud si ¿Sí? eso pasa cuando uno tipea rápido sin mirar vamos a reiniciar la aplicación y ahora sí deberíamos poder obtener un camino entre estos dos puntos. Ahí está buscando las direcciones. Vamos a presionar el botón y nuevamente me equivoqué. Es latitud, longitud, latitud, longitud. ¿Sí? Siempre latitud primero, longitud después. Por hablar con ustedes, <risa> volví a equivocarme. Vamos a ver, la tercera es la vencida, dicen. Vamos a presionar el botón, va a buscar las direcciones y ahora sí, mágicamente aparece la línea roja arriba del mapa. Si yo muevo el mapa, la línea se mueve con él y pueden ver que tengo un recorrido. Saliendo del local tomo esta calle que se llama Cipolletti. No es, no es perfecta, vean que tiene algunos defectos en las coordenadas. Esto puede ser porque el pueblo donde vivo es muy chiquitito y Google no nos tiene muy en cuenta. Pueden probarlo en ciudades más grandes, debería funcionar mejor. Subo por Lanil hasta General Roca y llego a mi destino. Vamos a probar qué pasa si le pasamos algunos de estos... Travel Mode por ejemplo, vamos a decirle que vamos a ir en bicicleta, vamos a salvarla y vamos a volver a presionar el botón de buscar direcciones, de buscar caminos. Como ven el camino cambió, ahora como voy en bicicleta me manda por esta otra calle, se ve que en bicicleta le gusta más ir por ahí que y en auto más por la de abajo, vaya a saber por qué, y si le digo que voy caminando nuevamente encuentra otro camino donde sube por esta calle que es contramano para ir en bici o en auto, pero no tengo ningún problema para ir caminando por ahí. Como pueden ver, es súper versátil, súper configurable y se pueden hacer un montón de cosas súper interesantes con muy poco código. Muy, muy poco. Una cosita que quedaría por ahí por mejorar es que este Center View cuando calcula el Left, Right y demás, los puntos para mostrar si yo iba driving por ejemplo, vean que parte de la línea me queda fuera del mapa, eso se puede arreglar muy fácil buscando el mínimo entre los mínimos de las líneas de los marcadores y además recorriendo la polilínea y viendo cuál es el punto más a la izquierda. Que tenemos, vamos a hacerlo rápidamente, para eso vamos a necesitar obtener este provider, lo vamos a pedir acá arriba, vamos a hacer que Direction API, vamos a asumir, vamos a de la curva en root, me voy a quedar con el primer elemento, eh, como tenga con, el, con el primer elemento, este tiene puntos y vamos a ir con el for each chequeando, lo voy a hacer solamente para el left, que es el que me está molestando, pero vamos a decir que el left es igual al mínimo entre el left y el latitud del punto, ¿Sí? Es decir, una vez que primero va a elegir entre los dos puntos y se va a quedar con la latitud de este punto de este marcador de arriba. Y después para cada punto de la línea se va a fijar si hay una latitud que sea menor a la de este punto, que debería ser de la línea que queda acá fuera de la pantalla. Ahora sí, cuando aprieto Center View, obviamente hace algo raro primero. De nuevo, es latitud, no longitud, por eso se fue a cualquier lado el mapa. Otra vez presionamos el botón. Bien, luego de una breve pausa, descubrí que sí o sí tenía que calcular las cuatro coordenadas en base a todos los puntos. Y ahí sí, luego de hacer la query, me aparece todo el recorrido visible junto con los puntos. Nuevamente, si yo ahora digo que voy a ir caminando, como el recorrido no pasa por este punto, el mapa podría quedar un poquito más con un zoom un poquito más hacia adentro. Vamos a apretar el botón de buscar direcciones y ahí ven como el mapa hizo un pequeño zoom in. Lo último que nos estaría faltando es decirle a nuestro mapa que me diga dónde estoy parado yo y para eso lo que tenemos que hacer es habilitar el My Location Enable en True y el My Location button enable si lo queremos también en True. Ahora, My Location enable depende de tener permiso para usar el GPS, por lo tanto, eso lo tenemos que agregar. Primero, modificando nuestro manifest para darle permiso de location, y también podríamos decirle que nos dé el coarse que es consume un poco menos de batería y con eso tenemos los permisos vamos a tener que reiniciar nuestra aplicación luego de mucho buscar creo que encontré mi problema es que en realidad es Use Permissions y no Permissions directamente es decir, le tengo que decir qué permiso quiero usar ahora sí vamos a detener la aplicación recién instalada abrimos el menú vamos a la información de la aplicación y ahora sí me reporta que no hay permisos concedidos y cuando entramos a esa sección le puedo habilitar los permisos de ubicación a partir de ahora mi aplicación puede leer el GPS. Como ubicación de GPS yo le puse que utilice la, la ubicación de nuestro primer punto que lo obtuvimos acá, el menos "-38", menos "-67", como que estoy ya listo para salir. Y ahora sí, nuevamente ejecuto la aplicación y debería ver el punto azul con la ubicación del usuario. Como pueden observar, en el punto de inicio del recorrido está el puntito azul que marca que yo estoy parado ahí. Tengo mi botón para centrar la interfaz sobre la ubicación del usuario. Y nuevamente si no, puedo centrar sobre el recorrido y los puntos. Lo que vamos a hacer ahora es llevar esta aplicación, voy a ir hasta este punto y me voy a trasladar hasta ese otro y vamos a ver si realmente el punto azul nos sigue durante todo el trayecto. Voy a cargar esta aplicación en mi celular, voy a subir al auto y vamos a salir a pasear un rato. Bueno gente, acá estamos yendo en el auto hacia el lugar donde, donde empieza el recorrido. Así que ahora voy a parar. No hagan estas cosas mientras manejan, traten de ser cautelosos. Y detener el auto antes de usar el celular. Voy a estacionar un cachito. Y vamos a activar nuestra aplicación Apago la radio porque obviamente, si no, va a ser insoportable el sonido. Y vamos a iniciar Fastly. Ahí tenemos nuestros puntos. Está obteniendo la ubicación. Y ahí tengo el camino que tengo que recorrer. Si aprieto el botón de My Location, todavía aparentemente no lo tiene. Debería estar por ahí cerca. Voy a apagar la cámara porque está lagueando mucho el video y ahí aparece la ubicación. ¿Sí? Estoy cerquita, ahora me voy a poner en marcha, vamos a ir al lugar donde tiene que empezar esta travesía. Y el punto azul debería seguirme e ir actualizando a medida que me voy moviendo. Sí, acá estoy en la puerta de la pizzería y a partir de ahora lo que voy a hacer es tratar de seguir el camino y ustedes vayan viendo que el punto azul que soy yo debería ir siguiendo la línea roja aproximadamente. Voy despacio porque estoy manejando en el medio de la ciudad y no es lo más prudente del mundo, de nuevo manos en el volante, vista al frente y confía en el que en celular va a seguir la línea como corresponde. Sí, pueden ir viendo que voy prácticamente por arriba de la línea sin ningún problema y en aproximadamente 150 metros tengo que doblar a la derecha en calle Lavín hay una rotonda. Tengo que dejar pasar unos autos primero. Doblamos por la BIN y nos dirigimos dos cuadras hasta la calle Roca. Vean como el puntito azul sigue actualizando en tiempo real. Mientras yo voy manejando, sin ningún problema el GPS es capaz de ubicarnos. Y el camino trazado por Google no representa ningún problema. Esto es solamente una parte de lo que se puede hacer con Google Maps y Directions. Hay un montón de otras cosas súper interesantes para hacer. Así que si les gustaría ver otras cosas, como por ejemplo hacer que el mapa se vaya actualizando cuando nos vamos moviendo, como hace por ejemplo Waze o Google Maps, que se haga un zoom y siga y que nos avise si nos alejamos del camino por ejemplo podríamos calcular la distancia hasta el camino y ver si realmente estamos yendo por donde deberíamos y no tomamos ningún atajo o ese tipo de cosas podemos tratar de hacerlos, solamente déjenme un comentario ahora voy a seguir manejando a casa sin que sepan dónde vivo y terminamos el video acá nos vemos en ratito Bueno gente, llegamos al final del video. Ya regresé a casa, ya estoy de vuelta en la computadora y espero que les haya gustado. Eso va a ser todo por hoy. Creo que es una aplicación bastante útil como para empezar a trabajar con Google Maps y todo el mapeo de direcciones y espero que les sirva si ustedes tienen que hacer una aplicación de este estilo. No se olviden que Google Maps tiene un límite a partir de cuál empieza a cobrar por lo tanto tienen que tenerlo muy en cuenta cuando trabajen en sus proyectos y en el presupuesto mensual que les va a costar esta aplicación por tenerla corriendo. Sin otro particular gente, no se olviden de suscribirse, de darle a la campanita, like y compartir el video si realmente lo creen necesario. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.